Suena un estruendo en las barricas Yo no lo veo, pero lo siento estando aquí Salgo a la calle con miedo y veo lo que no quería ver Mi pueblo que fue siempre bueno, ahora no lo quieres ser Tiembla al pasear por las aceras y oír a los viejos hablar de tanta pena pasada tanta hambre y soledad penas que ahora desean para quien sobreviva el mar siquiera alzan sus voces a la vez estas personas no entienden que hay otra gente que quiere comer estas personas no entienden que hay otra gente Lloro de pena, siento vergüenza de compartir mis palabras con quienes no se las merezcan, de ver cómo su sonrisa falsa contamina la tierra. Si así es. Podríamos acabar igual Y tener que emigrar a otro lugar Dejar toda una vida atrás y volver a empezar Cargar los recuerdos como único equipaje Y esperar llegar vivos a donde nos depare el mar.